Hemos avanzado. ¿Sí? Con el cuchillo en sí, la mano, eh, muy bien. Sí. Hemos, hemos avanzado. <risa> bueno, ¿qué tenemos acá? Cebolla. Vos sí. me guías, Daniela. Pero espera, ¿eh? por eso, antes, a y no paro, ¿te así? parece, Fer, que compartamos la eh, plaquita de ingredientes para que Correcto. ella, desde su casa, hagan esta carne a la olla? Qué bonito, estamos escuchando los mancheros ¿No? santiagueños. Sí, ah, claro. no, yo no, no los conozco. Sí, muy ¿Alguno de ustedes me hace el honor, chicos, de leerme la receta? Porque no llego a acá. Sí, claro. ¿Qué necesitamos entonces para esta carne a la olla dos huesos de osobuco medio kilo de pecho medio kilo de zanahorias, medio limón un kilo de cebolla, tres dientes de ajo caldo de verduras, un litro de vino blanco, vinagre de vino sal, pimienta, ají, orégano y pimentón a gusto. Muchas sí. gracias Luquita sí. Me mata porque el noticiero de la mañana a tener una placa así sí, Tano y la carne gusta. a la olla. Casi un chef ¿Qué te llamaba la atención que me dijiste? ¿Me llama la atención de, lo, de, de, de, de, de los ingredientes? Me llamó la atención porque no sé, para mí la carne a la olla yo le meto como un montón de verduras. Pero eso que? ya vendría a ser un estofado. Ah, bueno, viste. Ya es otra cosa. Se le puede poner un toque de papa, algunos le ponen en el final, pero... ¿Viste? De... No, pero ya, ya no, ya atrás. te fuiste para el lado de... No está mal, no, digo, no, no. pero es más estofado. Esto es la carne a la olla más mm. tradicional, la que te venden cuando vas a un festival, te sí. venden esta carne a la olla. ¿qué, qué tiene? Cebolla, sí. zanahoria, ajo... Y, y no mucho más que eso Después una cuestión de, de, de darle cocción bien. ¿Por qué es barato? Porque verás que no lleva demasiadas cosas Y los no. cortes tampoco son los cortes más caros no. Porque esto va con mucho hervor Entonces la carne Si pones una carne que es muy buena eh, Tipo lomo o algo sí, así cuesta, Se te deshace es verdad. En cambio de esto va al pecho, los sobuco que es clave porque tiene hueso, y el hueso también te da un sabor especial. Subucos, ¿eh? Totalmente, pero todo esto requiere cocción, claro. son carnes que requieren un poco más de cocción. Por lo tanto, dale por, arranco no, no, o no sí, arranco. Sí, yo soy vos acá, pero mirá, todo bueno, tuyo, yo voy por, a ser tu acompañante. Todo gatito, nada más. Yo soy les... la que te habla, la cocina, sí. la que te entretiene, no Muy sé bien. si vos sos el que, no, prefiero estar con sé, concentrado. Yo, no, yo cocino mucho escuchando entrevistas, me gusta, me pongo a escuchar entrevistas, Mientras ¿De qué tipo? Casi todas políticas, filosóficas. es este... oponible de ponerte un podcast y hacer un algo así como de autoayuda o algo así? No, no, ¿Ah? autoayuda no, pero sí escucho, me gusta un poco la filosofía, voy escuchando un poco de historia, ¿viste? Nah, por ahí entrevistas que me parecen buenas y, y las voy escuchando, aprovecho. ¿Tenés alguna entrevista tuya que te acuerdes y que digas en esa entrevista dejé todo. Me encantaría volver a, a revivirla. Bueno, hace poquito la del Chino Mañana me pareció entrevista. Sí, pero hace poquito buena. ayer, antes de ayer. Ayer, antes de ayer, sí, sí, está muy cerquita acá en el tiempo, pero sí, me pareció una entrevista que salió buena, que él se sintió cómodo, que uh -huh. para mí la clave, que el, que el entrevistado se sienta cómodo. Y dentro de lo largo salió bien. Esos limones, me decía el director. Chicos. Yo sí. le, le pedí medio limón, menos mal que trajo uno entero Porque si traía medio limón Esperá, este, claro. eh, quiero decir que este limón También lo traje porque quería agradecer También sí. a Paola ¿sí Porque ella tiene un limonero sí Y los mandó de regalo, entonces yo dije Vamos a usar los limones en la receta del Tano Roble sí. Y justo dio la casualidad sí. De que tu receta tenía limones Menos mal que no dije nada chicos, este, qué rico este limón Vamos a ver, ¿viste? yo le dije Bueno, vamos, clave, vamos ver, clave, sí. sacarle la, Todo lo que se pueda de semillas ¿Vos crees que te van a calentando la... Nada, Despacito, no no Es hacer que te voy a ir hacer... de vuelta, crees no. que vas acalentando la oda con el aceite, porque cuando se fue, cuando vino Carlitos Hernández. Yo te voy a explicar, Daniela, sí. esto no requiere nada de nada. nada. Vos tenés que relajarte sí. y disfrutar de este momento. Okay. Verá, me encanta. Lo, está difícil el mismo pelarlo, pero es clave pelar ah, sí, limón. Es que, ah, pero pelar el. Yo pensé que tenías que estrujarlo. No. <ríe> bueno, dame, yo pues te lo hago y vos andas haciendo otras cosas. Eh. Chicos. No eh... Bueno, lo vamos a estrujar, vamos a hacerlo, sí, vamos a estrujar estru... a Pero en general se pela y ¿por qué se pela? Porque ahí está el amargor. En claro. la semilla y en la cáscara. Claro. Y no queremos trasladar ese amargor no, al favor. resto de la comida. Por pero lo tanto, sigue. ¿dónde está la carne, y señor si juez? Y si usted está en su casa, ah, ¿dónde sí, estaría la en carne? Claro. ¿Está en la heladera. ¿En la heladera? Claro. Funciona yo pensé que sí. todo esto era, era de mentira, chicos. Pero, pero, pero funciona. Si... Ay, Carlos, Ay, claro. qué lindo verte, Carlos. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Quiere pasar a la cocina? Lo... lo invitamos, Carlos. Yo le pasé la receta para dos personas. Este, eh, pero esto generalmente se hace, como te dije, como para mucha gente. Claro, yo lo que le dije al tano vamos a hacer una receta de lo que él me pasó, pero la para poder hacerla, ¿no? Sí. Acá está la clave, sí. Dani, querida. Sí, yo, por ejemplo, me gusta, yo soy muy ordenado, quiero que lo sepas. Sí. Tengo una condición que es que yo, eh, mientras voy cocinando, voy lavando. Entonces, ¿Qué? yo termino de cocinar y está todo en su lugar, todo nos limpio. Qué llevaríamos, Tano? Y las bolsas, fíjense, eh, cómo, cómo doblo las bolsas ¿Ah? para que ocupen menos lugar. Tutorial, sí, no tutorial. Tano. A ver, a ver, ¿cómo es? La bolsa común, sí. ¿sí? la hacemos, la, la aflacamos, la, aflaca. la doblamos. Aflaca la bolsa tan horrible. La doblamos sí. y ahí hacemos, entonces te ocupa mucho menos lugar. Ajá. Donde Y tenés un, un recipiente donde guardas las bolsas. Una bolsa. bolsita donde guardo no, no las bolsas. O sea, acá lo podemos empezar a implementar. Si te parece, chicos, vamos ¿Sí? a dejar las bolsitas acá. En el caso de el detalle de mi campo. Fíjate esto, Dani. Ah, el... pero esperá, porque viste que la carne sí. con las verduras. Ah, hay muchos que no lo mezclan, pero. No, no tenemos. <risa> esto se la casa. La casa? Esto la mano, <risa> No, no, bueno. Claro, mucho... Es verdad, pero en el campo no es tan así. En no, el campo no hay tanta. un tipo de campo, ¿no? Sí, más vale. En el campo no hay tanta madrita, tanta cosita, pero es clave dos cositas, fíjate. Sí, a ver. Raspar el hueso. Ajá. ¿Por qué? Estoy preguntando, Daniel. Ah, ¿por qué? Sí, ¿por qué se raspa? ¿Por qué se raspa el hueso, ¿Por, ¿Por qué se raspa el hueso? Porque ah. este hueso ha pasado por una eh, sierra previamente. ¿De dónde claro. sale el oso buco? ¿De la vaca? Bueno. Sí, sí, sí. <risa> Claro. Del limonero. Sale de la pata de la vaca. Entonces... Ah, ¿de qué, ¿de qué, lugar de la vaca? Claro. Me quería preguntar. Entonces, esto ha sido, imagínate la pierna de la vaca sí. y va ahí el, el hueso de los obucos, ¿no? Ah, no tenía ni idea. Ha estado cortado así y larga serrín. ¿Eh? Uh -huh. Del hueso, entonces se, se limpia un poquito para sacarle. Lo mismo cuando compras costillas para hacer en, en el asado de tu casa. ¿no? Ah, no, no, ¿Me entendés? Sí, sí. Claro. ¿Y qué, qué quiero hacer con esto? ¿Qué este, hacer lo con quiero cortar, tanto? pero no sé que dónde. ¿Qué, <risa> qué necesitas? Limpiar el cuchillo. Ah, eh, pero por si favor. tú te traje papel. Sí, acá. Ahí está el papel. Por favor, Nadine, puedes sí. limpiar el cuchillo. ¿Dónde sí, corto la no. carne? Hagamos, mira una cosa. Sí, vamos con el campo. Esto nadie lo había hecho. Mitad, no, no. mitad. mitad, mitad carne. carne y mitad. ¿Esto ¿Te parece tele... bien, Clarita? Esto es sí. televisión en vivo, chicos, por favor. favor. A ver. Ay. En general, dale, vos lo tenés lo... que poner un poquito de aceite. Ah, yo te en la base, el aceite, dale. Un poquito de aceite. En general el hueso de los obucos va, entero, va claro. entero. Pero hoy lo vamos a cortar para que tenga un poco más rápida la, la cocción. Así que lo vamos a cortar un poquito. Fíjate que es una carne que tiene. ¿Cómo te gusta el fuego? ¿Lento o medio? ¿Bajo? Y siempre se arranca con un fuego poderoso Lento. hasta que Todo la Todo depende del principio, ¿no? Todo verdad, claro, claro. si el fuego que... está fuerte al principio, va a estar bien la carne. Igual hay que tratar de no quemarlo, ¿no? esta locura. Bueno, nosotros lo voy a poner la mitad. Pero no exacto. lo ponga todavía. Ah, no. no. Prendí el fuego, eso. No seas ansioso. Esto es. Ah, tarda mucho o okay. qué. No, no, es rápido, por eso ya te lo prendí. Entonces todavía no lo prendo. Ahora vamos a ver cómo se, cómo se trabaja esta situación. Vamos a, ver, a poner. Me, me da la sensación de que estás disfrutando un montón de lo Totalmente, que estás haciendo. Totalmente. Absolutamente. Sí. El aceite, por favor. Y esta es la parte en donde Fernando de Tulio, que también es tu productor, sí. en los programitas ahora de, de Ovación, de ovación donde me odia, ¿viste? Pues mira lo que voy a hacer. ¿Dónde está, está el aceite? Que... Bueno, programón, programón. programón. Está Chicos, está estoy en el bien. sótano acá. Chicos, está la producción impresionante tras saco, una lo pedí lo tenés más. mirá así, de hecho el aceite qué fino echale pero eh, Daniela que fino todo que mil perdones con cuidado Sí, sí, si sí, vos decime listo eh Mira, qué listo no mentira mentira <risa> a ver ahí está, está, está ahí está, está, está. Sí, Depende no. también cómo le gusta Después, hay gente que le claro. gusta más aceitoso y gente que le gusta menos aceitoso claro vos ten en cuenta que esta carne al, al ser eh, tiene grasa y va a desprender un poco de grasito sí. Ah, ¿no lo pones al fuego? No, Mirá. va el hueso al sí. fondo, por eso ponemos así Mirá. Pero como hoy tenemos un solo hueso, lo voy a poner ahí claro. ¿Por qué va al fondo el hueso? Sí. Para que largue más sabor, toma calor el hueso, desprende calor también el hueso hacia arriba y al mismo tiempo, si se quema, se quema el hueso. Permiso, Tano, voy a sacar esto de acá. Sí. Lo vamos a poner acá. ¿Para qué me trajeron otra madera? ¿no? Claro. ¿Sí pues? ¿Eh? El termo también lo saco, corre. Claro, después que no me lo Bueno, chicos, vamos. ¿Qué más tiene que saque, chicos? El mate lo saco, chicos. No, el mate bueno, no se bajamos. fíjate acá, vos me has traído una tapita de asado que es muy buen corte. Vos, pues, por vos me lo pediste, ¿está bien? Sí Tengo miedo. Sí. He, he traído no, todo lo que corresponde. Está bien. Esto okay. es generalmente cómo se corta, mirá, se, eh, puede ser tapa asado, esto es más blandito, pero si querés sí. ponerle carne más dura, no hay problema, porque insisto, esto lleva mucha cocción. Claro. Así suelen ser los trozos que a vos te venden la carne a la olla en, cuando vas a algún festival, algo así. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estábamos ¿Qué vamos aquí. a hacer nosotros? Yo te voy a preguntar Fíjate. todo lo que vas a decir. Sí. Así más o menos, o no, muchachos, cuando van a un festival, lo que sí. te dan. Entonces, sí. te dicen, pero... ¿Eso te dan en un festival ese pedazo? No, te dan más, porque ah. Se compra, te dan una fuente, ¿me entendés? Que viene sí. ahí pedazo. Pero lo vamos a cortar más chiquito para que se cocine más rápido. Sí, para que puedan entendés? comer todos o no. Y para que mínimamente lo puedan probar. Igual la carne es chica se achica. Se achica, sí. Sí, sí, efectivamente. Es un buen detalle el que vos estás diciendo. Claro. pavo. ¿Cómo le va a decir Pavo, mi invitado, Lucas Castro? ¡Nunca te escuché! ¡Te asustaste! ¿Qué ¿Escuchaste lo que te...? Me llama la atención, estoy como muy anonadada, por decirlo así, porque a mí me gusta mucho la cocina y hago carne. De que yo siempre pongo a hervir el aceite, tipo que esté caliente, caliente, caliente, y le echo la carne. Y bueno, pero eso porque la querés sellar. Claro. Pero acá nosotros no, no tenemos intención de sellarla, sino que por el contrario queremos que, que la cocción sea completa. Acá el director Fernando Díaz, que también sí. se ve que es muy agraciado en la cocina, dice que cortes todo y que después sí. lo eches que venga no? él que claro, venga. ¿no? la próxima vez invítalo a él ¿me ya lo he invitado que venga a cocinar y a bailar pero no, no se anima ¿sabes lo que pasa? ¿no te da la sensación de que acá son todos gauchitos por la cucaracha? Claro. pero adelante ¡Sí! la pantaga, ¿viste? no se la va acá tengo sí. un camarógrafo que día le solucionó los problemas económicos a Alemania ¿me entendés? me lo dijo ¿quién? en un corte Biondolillo me o sea, no saber de todo había mí, a mí, a mí, a mí, que está en la Jimmy, sí. un día estábamos hablando de, de, de Merkel y de los líos. Y el tipo, con una liviandad en un corte, me dice: ¿Sabes cuál es el problema Alemania? Y me tiró el, el, ¿El, el resultado. Y ¿sabes que Después Merkel hizo algo parecido y parece que le fue bien a los alemanes. No, no. Biondolito, Pero si la gente que tenemos acá en el Grupo América... Podríamos ahí está, mirá, ahí está el licenciado. ¿Ese es el que le salvó la vida a Alemania? Ese es el Mirá, sí, él sabe todo, ¿verdad? Claro. Yo el otro día me olvidé la bombilla para el mate y ¿quién me consiguió una bombilla? Sí, el Ariel. ¿Te más duele más. la cabeza quién te consiguió una pastilla? El Ariel. Todo, ¿no? Ariel. Es es impresionante. Impresionante. <risas> bueno. Mirá, Daniela, hemos terminado Claro, con... ¿no? Está Carlos de Recursos humanos, sí. humanos también, que me encantaría que invitarlo a mi cocina que venga, que venga, Carlos. Exprimiste los limones. Ahí está Carlos. Dale, por favor. ¿Te acuerdas ¿Sí? que esto que realmente también es fácil de hacer la cara a la olla porque es muy guarango, ¿me entendés? O sea, no, no hace falta. ¿Qué quiso decir con guarango? Sí, es que no hace falta el, el cortecito que ah, tiene que ser. Ok, ok, por eso no te voy a estrujar los limones. Por eso, de Paula si vos querés, <risas> es mucha. Si ¿Sí, es verdad. Ahí está. No, escúchame. Sí. Sí, placa roja, eh, absolutamente Ahí está, eh, truta, ¿sí? Ya, estoy ahí a está. próximo Mirá, este es un detalle muy importante también A ver eh, ¿Ustedes ¿Y repiten y el man, ajo? No Sí, un montón, ¿Viste? por eso no lo como Bueno, Mira. Pero ¿sabes lo que te dicen? Este que es te la lo tenés clave. que comer todo de una Esta es la clave, Daniela Dice que lo banques ahí, Mira ahí Al Juancito Esta es la clave, Bien. bueno, mirá Tenés que sacar el corazón del ajo ¿Ves? mil ¿sabes qué estamos escuchando ahí? No. Cafrún. muy bonito. ¿Te sabés toda la música no, tipo folclore? No todo, pero me gusta mucho. No se nota porque no te sigo mucho en la mañana. ¿Vos pensás, vos camino? sos consciente, Tano, de esto de que cuando los mendocinos se levantan, lo primero que ven es tu cara? Sí, sí, ¿Qué sentís pobre. con esa responsabilidad? <risa> ¡Pobre! <risa> Después de eso te, te, te llega la boleta del gas y decís, que qué eres, por <risa> este no, no, la verdad que no, la verdad que no. Pero ¿no sos consciente? Bueno, no ¿sos consciente me, a partir de hoy? Me pasa que después, ayer fui a hacer compras, por ejemplo, y nada, por suerte la gente me saluda y todo bien. Y ahí uno toma un poco más de noción, pero creo y que, que hacer también... hacer compras en el auto en el cual le el aceite cada seis meses. Exactamente. Bien, me Bueno, liberamos la sala sí. de la carta. O sea, pero Julio me está diciendo que tenemos que, que ya dice, decía el Tano que listo. ¿Qué, que que <risa> En el próximo bloque. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Mirá, te muestro una sola cosa Mirá, ¿cómo vamos a cortar la cebolla? Es el primer invitado de Cinta con Sabor Que ha disfrutado realmente El hacer la receta Mirá, Daniela, es el quiero mostrar No hace falta, acá no hace falta fineza, ¿me entendés? Claro Cortamos el ajo ¿Viste que todo el chiquitito el ajo? y No, acá lo vamos a cortar ¿Pero no, ah, sí. no le avisás al comensal ¿Sí? que se puede mandar un pedazo de ajo? No va a pasar nada porque esto va a quedar todo deshecho. Ah, ¿no? Va a ser un casi un cóctel de amor. Entonces ah, okay, vos okay. Te no te preocupes, quédate tranquila. Bien, no, yo, yo estoy muy tranquila. Bien. Y no, no tengo, ¿Ya quieren cerrar, chicos? Me sí. pidieron brevedad, ya estoy listo para cerrar. El perro de Tulio. Espera, sí. decí esto. Lo que tenemos que hacer ahora es, es echar todo esto. Echar todo acá. ahí. Lo vamos a condimentar, lo vamos a, echar, lo vamos a tapar con vino sí. blanco y lo vamos a dejar que fluya. Ah, y ya está. Y ya está. Entonces cuando volvemos ahora en un rato, sí. ya está, va a estar fluida la cara Ya va a estar casi... A... ¿Te parece? Exactamente. Tengo un juego para hacerte enseguida. Buenísimo. Y tenés eh, un regalo si lo haces bien. Y no sabes el regalo que te traía Buenísimo. Pero lo vas a disfrutar no. un montón. Buenísimo. Pero,